dio lo que tenía que suceder, lo que tenía que suceder porque era un hecho grave en contra de este ciudadano. No había rayos. En base a la pena imponer, en el día de hoy, en, el, en esa medida de cohesión, se emitió tres meses de prisión preventiva en contra de Juana Fernández de Mercado para ser cumplido en la cárcel pública de Nagua. Toda vez que los hechos que se le imputan, o se le imputan, son graves. Hay un daño a hay una pena imponer, hay un peligro de fuga y una condena que eso viene 100%. Entonces, a día de la fecha no había ningún documento que pudiera demostrar al este tribunal que Juana Fernández Mercado iba a cumplir con otra medida que no sea la prisión preventiva. Toda vez que ya se habían emitido cinco órdenes de alejamiento por diferentes casos que él traía denuncias aquí, y ella la violentaba. Entonces, para el día de la fecha, este ciudadano está un poco más tranquilo, ¿está un poco más tranquilo, sí o no? Sí, yo quiero decir gracias a la justicia que al final él me escucharon y que al final hay justicia. Es cuatro meses y medio que yo soy de esta lucha, gracias a mi abogado Dolores Almonte, se resolvió la cosa porque gracias a ella sí engancharon a escucharme, pero yo quiero decir gracias al Estado Dominicano y a la justicia que me entendieron. Muchas gracias. ya, ya